En el área de migraciones de APDHA, para el propósito de 2023, continuaremos con la lucha contra el estado de esclavitud que se están sometiendo a las personas migrantes en Andalucía. No puede ser que haya trabajadores migrantes que están ahora mismo en condiciones infrahumanas y que no se respete la dignidad de estas personas. Por ello, esta asociación seguirá con la lucha por la dignidad y los derechos de las personas migrantes.